Hermanos míos Cualquier lucha Y pruebas Que lleguen tu vida Jehová nuestro Dios Siempre está a nuestro lado Dios bendiga a todo Lo que nos está viendo a través de grandeza Que Dios bendiga Dios bendiga a toda la audiencia también la audiencia de BT, Dios lo bendiga. Disfrute la bendición de Dios en donde quieras se está predicando la palabra de Dios, en donde quieras te habla el Señor, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí caminando, el Señor te habla. Soy al pueblo que está llenando, los que con lágrimas dice este canto, adórale, adórale, adórale, adórale, adórale, no pierda la bendición iglesia, no pierda esa unción de lo Dios los bendiga, estos cantos ya ha sido para honra y gloria al Señor, aleluya